Porque ya llena la nube. Ok. <risa> pues, caliente, es nervioso. <risa> en el teatro, Bien. nosotros somos teatreros. Entonces, este, en el teatro, cuando algo va a comenzar, decimos mucha mierda. Porque es como la señal de que hace mucho tiempo en los teatros, pues, la gente iba a caballo a, a las salas de teatro. Entonces, si había mucha mierda afuera, era que fue mucha gente. ¿no? Entonces... Oh. La, la frase, pues, trascendió mucho a, la, a las épocas, a todo. Entonces, hoy en día cuando vamos a dar función y el público está afuera, este, decimos, ¡mucha mierda! Este, <risa> entonces, con todo el cariño del mundo. <risa> sí, con todo el cariño mismo. Con todo el cariño del mundo, mucha mierda. Este, si estás de acuerdo, se puede comenzar a dar acceso como para dar la bienvenida. Y así... Sí. Y, bueno, yo lo que haría es a lo mejor decir, hola, bienvenidos al del, del 77, este agradecemos este nuestro invitado, él, y este, ya, voy a improvisar un poquito, pero te, ¿Sí? te, dejo, el, sí. te dejo el micrófono del Zoom para ti. Sí. muy bien. Entonces, muy bien. Ustedes me dicen cuando... Pues ya, tengo. Pero... Ya, yeah. yeah. ¿eh? yeah. <risa> pues Ok. Pues aquí va. <risa> Voy a empezar a admitir a los que están. De acuerdo. Okay. Hola, buen día. Buen día. Buenos días a todos. Buenos días, gracias por conectarse de sábado por la mañana. Qué emoción. Este, siempre que hay bien una charla, este, amena con un cafecito. Así eh, que si tienen ahí su desayuno a la mano, pues está más que apropiado. Sí. Aún mejor. Justamente. No visto mis plantitas, porque si no, me siento como ad hoc al tema. Ya dentro del tema. Sí, exacto. Buen día, gracias por, por conectarse. Pueden, este, ah, muchas gracias. Gracias Daniela, Elgi, Gloria, Fernanda, Fernando, Mariana, Kitsa, Rosana, Soli. Carolina. Gracias, gracias por irse conectando este, en su mañanita de, de sábado. Este, va a ser una charla súper amena, súper bonita. Eh, va, vamos a buscar que sea un poco interactivo. Entonces, eh, bueno, dije un poco, pero lo más interactivo que se pueda, quiero decir. Eh, pueden ir arrojando algunas dudas en el chat o pedir turno para hablar desde, desde esa cajita este, para que a lo largo de la de la conversación eh, podamos ir como rotando la palabra y tal siéntense con esa siéntense con esa confianza este, aquí el arquitecto <ríe> este, el arquitecto Eric nos, nos va a orientar a partir muchísimo de su experiencia. O sea, al final se trata de una mañanita de, de compartición de saberes. Como, como se dice, se pueden poner su cámara, eh, siéntanse en toda la, la confianza del mundo. También por eso intentamos hacer un registro para que sea un acceso como más ameno, en seguro, que, que justo los que estemos en este chat el día de hoy sea para, para hablar de para hablar de hueltos, para hablar de cuidado de nuestras plantitas. Este, están, estamos justito en estos minutos de gracia para, para esperar que se vayan conectando. Si quieren ir por un cafecito, si quieren ir por, por un algo, están justo aquí. De parte del 77, de parte del arquitecto EDI. Les damos muchísimas las gracias por, por conectarse para esta conversación. Conversación con, sobre huertos, cuidados en plantas sol y sombra. Este, gracias por seguir a un huerto en CDMX. Quien tenga un huerto en otro lado, también cuéntanos si está en otro estado, está en otro país, este, para saber cómo de, de, de dónde se está armando esta, esta comunidad huertera. No sé si lo estoy diciendo bien, pero. Sí pero no lo sé. ¿Cuántos van conectados? Voy a checar. Voy a checar, voy a checar. Hola, hola a todos. Gracias por aceptarme el nombre a ti. Gracias por este curso. Gracias. Sí, si tienen en su nombrecito este Dell, Mac, iPhone, están a tiempo de, de, cambiar, de cambiarlo por su nombre para que por si quieren preguntar algo, no digamos, Acer tiene una duda este Pueden ponerle como quieran este, llamarse para esta charla. No es necesario como su nombre completo o una apodo. Vamos a dar unos. También está por aquí mi compañera Tania. Digo, todavía no estoy haciendo la presentación tal cual oficial, pero lo que quiero decir es que mi compañera Tania Sola, que anda por acá, de parte del 77, nos va a ayudar a a tomar los turnos de quien quiere pedir la palabra o sobre quién quiere este, compartir alguna duda. Entonces, también, solo para que vayan eh, ubicando al equipo. Este, insisto, todavía no es la presentación oficial, estoy haciendo unos minutitos de gracia para, para todas las personitas que se van a conectar. Este, Ya, me silencié, pero ya regresé. Ok, ok, ok. Querido Eric, son con dos. ¿Estás de acuerdo que me vaya yendo hacia la bienvenida o esperamos dos minutitos más? Tengo la duda, pero tú dime. Pues, uh, si quieres esperamos unos dos minutos más, a ver si entran... Más, más? De acuerdo Y ya después empezamos Sí, sin problema, sin problema por razón no tiene su café? Ay, qué padre Yo dejé el mío muy lejos Ay, Lo extraño Salud Salud de café O de té, no sé qué sea Sí Gracias por conectarse. Siguen llegando. Gracias, gracias. No, uno cree que levantarse en sábado es difícil, pero, pero no. Pero no, ya a las 10 ya no tanto. Ya, exacto, exacto, exacto. Yo, este es que uno agarra como la entre semana y se levanta muy temprano y ya el sábado es ese día de gracia en el que dices, no, no voy a levantar tarde. Pero ya tú, tu condición ya está automático y a las 8, a las 9 ya estás. Ya, ya, ya no puedes dormir, ¿no? No, sobre todo si tienes vecinos como muy concierteros, como yo. Este, yo amanecí escuchando a la maldita vecindad hace una hora. Entonces, pues nada, este, tuve ahí un playlist gratuito. De, de, este, de despertador, te tocó. Justo, justo, justo. Mm. Yo creo que van a ir llegando más personitas, entonces... Arquitecto, ¿cómo ve? ¿Comienzo? Buenos días. Sí, sí, muchas gracias. ¿Ya viste lo que puso Alex? Puso tomar el curso a un acostado, o sea, estamos de... En la cama, tirados y así... Sí. Vamos a hacer conversatorios desde la cama y ahora vamos a hacerlos este, no todos acostados. Como, ¿no? <risa> sí. Eso Muy bien. Bueno Alex. De, de la Terminología. Te envidiamos. <risa> sí. Pues me voy, a, me voy a, arrancar con la bienvenida para irnos ¿Sí? sí, sí, llegando al tema. Este, muchas gracias, Eric. Eh, a ver, por dónde empiezo. Buenos días. De entrada, nuevamente, buenos días. Eh, bienvenidos a este espacio de Zoom del de 77, Centro Cultural Autogestivo. Este, un aplauso para los que siguen acostados, doble aplauso para los que están de pie con su café y ya súper despiertos. Eh, nosotros como Centro Cultural tenemos afinidad a distintas disciplinas artísticas, especialmente trabajamos muchísimo el teatro, trabajamos procesos de reinserción social, trabajamos con personas privadas en su libertad, y somos un centro cultural que está ubicado en la colonia Juárez, de la Ciudad de México, a dos cuadras de Metro Cuauhtémoc, súper cerquita de, del metro y del metrobús y tal. Y en ese espacio nos dimos a la tarea de ir detonando un montón de rincones creativos y eso nos llevó a tener un taller de serigrafía. De hecho, hacemos, este, hacemos publicaciones, hacemos playeras, damos talleres. Este, comenzamos alguna vez una cabina de radio. Bueno, ahorita es bodega, luego les contaremos esa historia. Y el proyecto que nos trae esta mañana es un huerto urbano que nosotros comenzamos en 2016, que hicimos como, como Dios nos dio a entender y lo digo en el espíritu de que lo que nos movió muchísimo eran las ganas de, de aprovechar una azotea que le daba el sol tremendamente y que solo estaba usándose para, para guardar aquellas cosas que ya no veíamos uso en el centro cultural, así como, eh, sube esa banca! ¡Ah, sube este! No sé, esta cubeta. Y había un, había un desa, desaprovechamiento del espacio. Entonces, en 2016 comenzamos a recolectar botes que ya nos servían. Comenzamos a pedir guacales al mercado, comenzamos a recolectar hoja seca y todo eso nos llevó a ir creciendo ese proyecto y ahora tenemos un huerto al que les podemos invitar a ver este, en sana distancia eh, para, para que ustedes puedan conocer. Y el chiste también del huerto es que no solamente es un espacio físico, sino que también nos conecte en otras en otros niveles, en, en, en, en otras plataformas y bueno yo soy Valeria, no, sé, es que mi nombre está aquí entonces como que se me olvida decir quién soy, eh, mi nombre es Valeria Lemus, eh, soy la coordinadora del Centro Cultural, eh, también por aquí está mi compañera Tania Solá que es gestora de proyectos del espacio, y este, hola Tania, <ríe> aquí en zona a distancia. Y nos... pues somos fans de las redes sociales en un sentido, y ahí navegando en internet ya seguíamos de tiempo a un huerto en CDMX. Y cuando estábamos diciendo, oigan, hay que seguir platicando de huertos, hay que seguir aprendiendo de otras personas que... Ahora sí que no somos nosotros. Este, alimentarnos de otro tipo de experiencias, nos hizo sentido que más personas también tendrían dudas de cómo comenzar ese huerto en casa, de cómo aprovechar el espacio, este, ¿Cómo hacer que no se me muera en mi plantita? ¿Cuáles son los horarios del espacio cultural? Eh, estamos yendo de lunes a viernes, más o menos, de 12 a 5 de la tarde. Y los talle, el horario del huerto lo vamos a abrir próximamente, vamos a abrir un programa de huerto comunitario. El spoiler se los vamos a dar al ratillo. Este, vuelvo por correo. Pero bueno, diciendo, ¡ah, somos fans de un huerto de, casa, de, un huerto de CMX, ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que invitarlo. Y, pues, los nervios nos llevaron a mandar a por ahí un inbox. <ríe> y, del, y del inbox llegamos a, a concretar esta charla. Yo quiero agradecer muchísimo a Eric, al arquitecto Eric, por compartir con nosotros esta mañana. Que nos va a contar un poquito sobre su experiencia, sobre recomendaciones, tips. Y, pues, yo les quiero invitar a, a que aprovechemos el chat para ir formando parte de la conversación. Eh, voy a poner mi cámara en un segundito, pero pues ahora sí que Eric, te, te quiero agradecer muchísimo, te quiero pasar la palabra, pero ya no sé cómo hacerle, entonces basta. Pues muchísimas gracias por la invitación, eh, la verdad estoy muy contento de que me hayan dado la oportunidad en el 77 de, de esta pequeña charla. Eh, bueno, me voy a presentar un para que me vayan conociendo y no, y no digan como, quién es este y por qué no está hablando de esto, ¿no? Entonces, este, yo soy arquitecto, eh, estudié en la UNAM. Eh, tengo dos diplomados en arquitectura bioclimática y, y diseño sustentable. Con este tipo de, de cursos que tomé, eh, me empecé a adentrar más en, en todos estos temas de la vegetación, de... Este, de la sustentabilidad en las, en las viviendas y en las ciudades. Y hace un año comencé con este proyecto de un huerto en CDMX. Soy el creador de un huerto en CDMX, lo creé hace muy poco, de hecho. Y este hace un año empecé con el, con el proyecto del huerto en mi casa, el cual, pues en ese entonces yo realmente no tenía eh, idea, no sabía nada sobre sobre eh, huertos, sobre este tipo de plantas, sobre qué cuidados tienen, dónde, dónde se ubican, todo eso, ¿no? Entonces, eh, inicié comprando unas plantitas, inicié comprando unas plantas de, de hierbabuena, de menta y un jitomatito chévere. Entonces, eh, yo no sabía cómo empezar, yo no sabía cómo este, cuidarlas. Empecé a investigar, empecé a leer, hay mucho tutorial en YouTube, en la información en internet pues es muy amplia. Hay muchas cosas pues, que se contradicen, pero siempre hay que buscar lo que pues mejor nos funcione, ¿no? Entonces, bueno, eso estuve haciendo y para el día de hoy tengo, el proyecto está creciendo y espero que crezca más en, próximo, en los próximos meses y este año. El huerto que tengo ahorita es pequeño, está en la foto pero es con lo que he estado experimentando mucho sobre todo esta parte de los huertos urbanos. Um, un huerto urbano, en eh, mi opinión es un es es un, es un lugar en el que primero reutilizas un espacio que quizás no se utilizaba para absolutamente nada o tenía un uso pero no pero no era eh, no era un espacio recreativo, a lo mejor, no era un solo, por ejemplo, en, en mi caso lo, empecé a, lo comencé en mi azotea y en la azotea solo eran eh, estos muros, estos medios muros, una, unos tendereos para la ropa y puro eh, impermeabilizante. ¿no? Entonces, actualmente pues es, un, es un lugar en el que hay plantas, en el que me produce ciertos, este, ciertos frutos y en el que también hay mucho contacto con muchos animales, con muchos insectos y con muchas aves, el cual pues hace un año no había, no había nada, ¿no? Entonces, eh, bueno, me empecé a meter mucho en la parte de los, de los huertos, a investigar y demás. Les voy a contar un poco sobre lo que, los puntos principales que deben saber para poder empezar su huerto. Hay algunas personas que creo que ya tienen algunas plantas o algo así, pero... Que tengan eh, bien este, claro como qué es lo que necesitan saber para poder comenzar su huerto en, cualquier, en, algún, en algún espacio de su vivienda o de su trabajo o de lo que sea. Eh, eh, siéntanse en la libertad de comentar o de hacer preguntas mientras, vamos a, mientras voy dando esta pequeña presentación. Eh, el punto es que todos participemos, que se resuelvan algunas dudas, que conozcan que estén, tengan más clara la idea de cómo funciona un huerto urbano. Entonces, bueno, el punto número uno es la ubicación. Primero tienen que saber en dónde lo van a tener. Pueden, puede haber espacios, pueden tener espacios eh, como huerto urbano. puede ser en una terraza, puede ser en una azotea, en un jardín, en un balcón, en cualquiera de estos espacios. Yo les recomiendo que chequen esos espacios que tengan mínimo cinco horas de sol o tenga soy mi sombra, esto quiere decir, o que le dé muchísima luz eh, a ese espacio y, este, y calor, o que tenga sol directo, ¿no? Esto es muy importante porque la, este tipo de plantas eh, eh, necesitan, requieren muchísima luz solar para poder producir bien los alimentos. La mayoría de estas plantas son, necesitan a fuerza, a fuerza, mínimo 5 horas de, de sol. Hay algunas otras que más adelante les comentaré cuáles. Que, puede, que resisten un poco más la, eh, que no les llegue el sol directo tanto tiempo. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es eh, la facilidad para el riego. A mí me tocó al inicio, cuando empecé con mis plantas, que en la azotea yo no tenía un, un, una salida de agua, una llave o algo para poder regar este, este tipo de. Bueno, mis macetas y demás. Entonces era todo un rollo tener que subir cubetas a mi azotea para poder regarlas, ¿no? Y luego me puse a plantar más cosas. Entonces tenía más macetitas y tenía que subir más cubetas y, para estar regando este, mi huerto, ¿no? Como tal. Entonces, sí es un punto importante que deben de tomar en cuenta cómo van a regar este tipo de plantas. Y este, también, por ejemplo, un, una, una sugerencia que les doy es que busquen, en cuanto puedan, una manera de recolectar agua de lluvia. En la Ciudad de México pues llueve en estos meses, no es una lluvia tan, eh, tan voluminosa, tan, uh, tan fuerte en, en la mayoría de las veces, pero con esta agua que, que estamos regando mínimo en toda esta temporada no necesitamos ocupar agua potable, ¿no? que es un tema también muy, eh, muy fuerte aquí en la Ciudad de México, la, la, la falta de agua en muchas colonias, en muchas este, alcaldías. Entonces, busquen maneras de, eh, de tener recolección de agua pluvial. Hay muchas muy fáciles, hay otras, hay unas más profesionales, hay, dependiendo del presupuesto que tengan y el tiempo que tengan también. Eh, otro punto muy importante es el, el viento o las corrientes de aire. Necesitamos que, que haya eh, viento, que haya aire, que esté ventilado, pero tenemos que tener cuidado con las eh, con los vientos fuertes, eh, por ejemplo, en la azotea o en una terraza o en el balcón. Tienen, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Nuestro invierno en la Ciudad de México no es muy, muy extremo, entonces no hay mucho problema, pero llegan a haber plantas que si un día está, eh, no, por ejemplo, está nublado y hace mucho aire y el aire es frío, puede llegar a matar eh, alguno, algunas plantas. Entonces hay algunas que no resisten mucho el frío, hay algunas que sí. Pero es importante que el, el viento lo tengamos controlado. Esto se puede hacer, por ejemplo, si yo no tengo, uh, por ejemplo, la imagen de abajo, tiene unas plantas, unos arbustitos que tapan mucho el viento, ¿no? Entonces eso es algo que puede frenar el viento directo. Eh, algún muro, ponerlo cerca de un muro o, o cosas parecidas. Es importante, como les decía, que se mantenga oreado también, o sea, que tenga mucha ventilación. Porque si, se, si no está ventilado, si no está eh, bien, ¿cómo, cómo decirlo, si no está, pues sí, si no está ventilado, este tipo de plantas es muy, muy fácil que se llenen de plagas y ese es otro tema muy importante cuando empiezan el huerto. Es, ese tipo de plagas son lo que más frustra cuando tienes un huerto porque es lo que empieza a matar tus plantas, es lo que ya no deja crecer los, los frutos y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay que tener cuidado con la, con, este, con la ventilación, buena ventilación, pero no fuerte. Porque también muchas plantas son enredaderas, muchas plantas son altas y son frágiles los tallos, entonces se pueden romper. Ok, ahora otro punto son los contenedores o macetas. Uh, las macetas... Eh, Eric, antes de, recomiendo... el... no. No. de continuar, okay, sí. tenemos dos preguntas en el chat. Eh, una es, si semisombra puede ser espacio semiabierto con techo de domo, que un poco ya respondiste esa pregunta, <ríe> pero no sé okay. si quieras agregar algo más. Sí, de, eh, sí es muy bueno un espacio eh, semiabierto con domo, porque funciona muchas veces como, hasta como tipo invernadero, ¿no? que no le da el sol directo, pero que mantiene cierta, cierta temperatura adentro y es mucha luz este, que le llega muy bien. Entonces sí puede servirte muy bien para la mayoría de las plantas este tipo de espacios con domo y que se mantengan pues eh, con cierta temperatura entre unos 18 o 25 grados más o menos, que es lo que la mayoría necesitan para, para desarrollarse lo mejor posible. Ok, y la siguiente dice, ¿qué hacer para cuando hay lluvias muy fuertes y que no arruinen las plantas del huerto? Porque no es un lugar techado. Sí, este es otro tema también muy importante. Por ejemplo, las, las hay lluvias muy fuertes. La mayoría uh, no, no afectan a las plantas directamente si es buena lluvia. Pero, por ejemplo, cuando hay granizo, que últimamente ha habido, ha habido muchas granizadas muy fuertes, las plantas se deshacen, la, las hojas se rompen horrible, las ramas se rompen, la, los frutos secan, todo es, es un caos. Entonces, para esto, les, les recomiendo yo... Uh, pueden usar algún tipo de plantas alrededor que cubran un poco como alguna enredadera y con unos tutores para que cubran, que la lluvia no llegue tan directo o que el granizo no le llegue directo a la planta. O también podrían utilizar algún tipo de malla. Hay unas mallas como de gallinero, pero es un poco más cerrada que este, sirve para que no... El agua va a caer, pero no va a caer el granizo, que es lo que quema las plantas, ¿no? Que quema las hojas y todo eso. Y este, esto es para las plantas que están maduras. Para las plantas que no han madurado, que, bueno, que están muy pequeñas o que acaban de sembrar o cosas así, les recomiendo que las cobran de alguna manera con algún plástico transparente. Esto les va a ayudar para... Esto les ayuda también, por ejemplo, en invierno para cubrirlas del frío y se mantenga el calor dentro de la, de la maceta. Eh, igual para las lluvias, pues no les llega directo, no las, no, las, este, no las daña, no las afecta, y sirve, como les digo, como un pequeño invernadero, mantiene más controlado el ambiente dentro de la maceta. Súper. Eh, una última pregunta para continuar con, con la presentación. Eh, dice, ¿cuál es la mejor época para sembrar? ¿Depende de la planta? Sí, depende de la planta. Hay muchas plantas que se dan, que empiezan, que las empiezan a sembrar, por ejemplo, en octubre, que empieza el otoño, o en noviembre, mitad de otoño más o menos, y este, para que el próximo año, porque son, la mayoría tardan meses en madurar, ¿no? Hay unas que son muy rápido, tardan un mes, hay otras que tardan cinco meses, seis meses, depende mucho de la planta. Tendríamos que ver qué planta queremos, este, planta, qué planta queremos sembrar. Y sus características específicas. Es muy importante que tengan muy claro, porque cada una tiene ciertas características, tiene ciertos requerimientos, tiene, eh, necesita ciertas temperaturas. Entonces, eh, sí hay, de hecho hay calendarios de siembra. Eh, aún no encuentro uno bien, bien, bien. Pero si lo encuentro, pues se los comparto en el, en, el, en el perfil de Twitter para que ahí lo chequen. Eh, sí hay calendarios de siembra, depende de la planta. Y pues ya, creo que ya. Bueno, eh, les sugiero igual, si empiezan a sembrar a finales de invierno, principios de primavera, la mayoría de las plantas son de esa época, entonces, o se dan bien en esa época, entonces, podrían empezar a plantar en esa época. Igual depende de la planta, pero en general podrían empezar a plantar, para, a sembrar en esa época para que eh, para estos meses de, eh, de verano empiecen a cosechar, empiecen a ver los frutos ya de esto. Ok, bueno, ahorita seguimos contestando las otras preguntas de esto. Seguimos con la parte de los contenedores. Es una parte importante porque eh, cuando iniciamos, por ejemplo, tampoco sabemos qué tanto espacio necesitan, si puedo plantar cinco plantas en una maceta y eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Va a depender mucho de, la, de, cada, de cada planta, como les comentaba, ¿no? Eh, por ejemplo, un ejemplo, las... las los jitomates, las plantas de jitomates y de chiles necesitan mínimo estar en una planta de unos 20 litros aproximadamente para que puedan desarrollarse lo mejor posible y te den frutos, eh, te den muchos frutos, ¿no? Eh, hay plantas que por ejemplo son las, eh, las plantas aromáticas como hierbabuena, menta, albahaca y este tipo de plantas. Que no necesitan un espacio tan grande, que pueden estar en una maceta pequeña, pueden, pueden mantenerla incluso en una maceta pequeña dentro de su casa, en la ventana de su cocina o en la ventana de su cuarto o algo así. Y es perfecto, ellos van a vivir muy bien y no pasa nada. Es nada más mantenerla podándola y demás este, cuidados que ahorita les voy a explicar un poquito más. Eh, para, para azoteas o espacios abiertos, les recomiendo mucho eh, macetas de madera, que busquen macetas de madera o de barro. En las macetas de madera pueden ponerle alguna tela para que la, la tierra no se salga. Muchos recomiendan reutilizar, eh, hablando de toda esta parte sustentable y, y ecológica y demás, muchos recomiendan reutilizar las, las botellas de PET. Por lo que sé, las botellas de PET después de cierta temperatura, creo que me parecen como 25 grados, empiezan a soltar muchos químicos. Entonces, si tenemos algunas plantas ahí que vamos a consumir después o vamos a consumir sus frutos, vamos a terminar tomando, comiéndonos esos químicos que está soltando la botella. Entonces, no es muy recomendable utilizar botellas de PET para, eh, para las plantas de, en el huerto, para las plantas que se van a consumir. Si inician, pueden empezar para que vayan viendo cómo es, pero de preferencia cambian lo más pronto posible a, plan, a macetas, o ya sea de plástico más gruesas, eh, macetas de plástico como tal, o, o pueden utilizar también, se recomienda mucho utilizar los guacales, por ejemplo, eh, que son muy baratos, son muy fáciles de conseguir. Um, sobre eso solo tengan cuidado porque a mí me tocó que fui a conseguir guacales y pueden traer algunas plagas como cucarachas pequeñas, porque ahí pues, los espacios se llenan de animales, ¿no? Ese tipo de espacios. entonces Tienen que tener mucho cuidado en la limpieza de todo ese tipo de, de, este, de contenedores que vayan a traer de afuera, ¿no? Si son reciclados o demás. También pueden, muchos utilizan los, los tubos de PVC y esto, porque son, no, no, tengo entendido yo que no, no contaminan mucho la planta, por ejemplo, ni la tierra. Ah... Um, esto, pues bueno, los el tamaño del contenedor dependerá de, de cada planta. En general, por ejemplo, si van a comprar, si tienen dinero, tienen presupuesto para poder hacerlo más formal en su huerto, pueden comprar algunas camas de cultivo. El, la altura que les recomiendo para que puedan plantar lo que sea en esa cama es de 40 centímetros. El ancho, pues puede ser de, uno, de unos 60 centímetros o más. Ya eso dependerá de cada quien pero que la altura o la profundidad sea de unos 40 centímetros más o menos. Y bueno, no sé si hay algunas preguntitas ahorita de esto. Eh, sí, justo Silvia preguntaba que... vio que las botellas de plástico podemos usar para cubrir a las plantas jóvenes. Ah, sí, sí, sí, sí. Esta, como... se pueden ocupar porque no están en contacto tan directo con la tierra que es de donde las plantas obtienen sus nutrientes, ¿no? Entonces se puede poner este, sobre, las, sobre las plantas pequeñas. Por ejemplo, si estás plantando en un jardín que no puedes cambiarla de lugar, no puedes ponerle algo tal cual este, sobre ella, grande o plástico y palos, no sé. Pueden poner botellas de plástico encima y esto funciona como igual, como un invernadero pequeño ahí. Esto las mantiene más calientes y la humedad también retiene un poco la humedad dentro de ese espacio en donde está sembrada la planta. Muy bien. Eh, otra pregunta de Daniela dice, ¿qué pasa si mi espacio tiene demasiado sol? Mi albahaca, por ejemplo, se comenzó a secar por el calor tan intenso. Si tienen demasiado sol, eh, depende de dónde, en dónde se ubique. No tiene mucho que ver el huerto, cómo funciona, dependiendo del clima que tengamos. Por ejemplo, el, el clima aquí en la Ciudad de México, pues realmente es muy relajado, ¿no? A pesar de que nos da calor a los 30 grados y demás, es muy relajado, a comparación de otros lados que tienen climas más extremos. Entonces, eh, lo recomendable, por ejemplo, si tienen sol muy fuerte, es poner bajo semisombra las plantas o ponerla bajo un árbol o alguna planta más alta que le dé sombra a, este, a estas, este, a sus hortalizas, ¿no? Esto para que las plantas no se quemen, para que este, el, a lo mejor también la, la, el, la humedad de la tierra no se, no se vaya muy rápido, no se va por el agua muy rápido y, y este, pueda ayudar a cubrirlas con, con, este, con alguna malla también. La malla que les comentaba sirve para cubrir un poco el sol, deja entrar el sol, deja entrar rayos, pero baja bastante la radiación solar que le puede dar a, a la a estas plantas, entonces el, es eso, poner, ubicarla en algún lugar que le dé un poco de sombra, alguna planta que le dé sombra o algo parecido, poner alguna malla sobre eh, la parte del huerto que, que te haga sombra al, al mismo huerto, que deja pasar el sol, pero no, no la tapa total, pero no, este, más bien no deja que se quemen, por ejemplo, las hojas o los frutos. Y, uh, y ya, bueno, este, hay muchas plantas que requieren muchísimo sol y son felices en el sol. También depende de cada planta el rango de temperatura que aguantan. Ok, y también Silvia y Daniela tienen preguntas parecidas. Eh, dice, ¿recomiendas con macetas de plástico o de barro? Daniela dice, entonces tampoco es buena una maceta de plástico. Y también nosotros, el equipo del 77, queremos iniciar un huerto eh, vertical y justo pensábamos hacerlo con botellas de PET para sembrar a, algunas hierbas y eso, pero entonces nos comentas que no, no es la mejor opción. Sí, las uh, sobre las botellas de PET, sí, no, no es la mejor opción porque como les comentaba, estas botellas incluso para nosotros, si compras una botella de agua y la dejas en el sol después de cierta temperatura empiezas a tomarte esos químicos, ¿no? Entonces, no es muy recomendable eh, usar ese tipo de botellas. Pueden a lo mejor buscar um, tubos de PVC que no ocupen o, o desperdicios o algo así. Y sobre eso es mucho más factible que, que siempre. Y uh, las macetas de plástico como tal, de, esa, de ese tema aún no sé mucho. O sea, no sé si, si igual que las PET suelten este, tantos químicos y demás... Yo creo que es hay tanto problema con esas macetas porque en muchos proyectos se utilizan ese tipo de plástico y no hay, y no hay mayor este mayor problema, ¿no? Ya mejor si en un futuro descubren que ya estaremos pagando esas de plástico para otro tipo de maceta. Y este pero, por ejemplo, yo reutilicé algunas cubetas que tengo ahí que, no estaban, que ya no servían, que estaban todas o algo así, las reutilicé sin problema. Este, eh, igual como crecer lo mejor posible. Hay algunas plantas que resisten la poca radiación solar. Estas plantas eh, hay, eh, son principalmente las plantas aromáticas, como los ejemplos que tengo aquí en la izquierda. Las plantas que cosecha sus hojas, como lechuga, como la albahaca, como...